Centro de Excelencia de atención de VIH en Colombia Británica Canadá, y es presidente de la Sociedad Internacional de CIM. También se encuentra el doctor Arián Morales, que es el jefe del servicio de infecología del Hospital Casa de la Ciudad de Mentón. Quiero preguntarle, doctor Montaner, si puede explicarnos a nosotros en qué consiste la estrategia propuesta por usted y discutida por la Organización Mundial de la Salud el 90 90 90 bueno, yo te lo explico de forma sencilla, eh, nosotros eh, en el año 96 tuvimos la oportunidad de contribuir al descubrimiento y a la implementación de los programas de tratamiento de combinación, porque, por ejemplo, el High-Deactive Antiretroviral therapy o la terapéutica de combinación. Y esto realmente cambió la perspectiva en lo que se refiere al pronóstico de la enfermedad de VIH -XIVA. Pacientes tratados eh, eh, entran en revisión completa desde el punto de vista biológico, la, el aparato inmune se restablece no se enferman, eh, no se mueren de forma prematura y permanecen activos en la sociedad, lo cual realmente fue un éxito muy impresionante. Ahora bien, a, a los pocos años nos dimos cuenta de que al distribuir las drogas en forma masiva en la provincia de British Columbia, en forma paradójica, al mismo tiempo que había una epidemia de sífilis que estaba fuera de control, eh, eh, se iniciaba una caída de las nuevas infecciones de VIH, eh, digo, y, y esto nos llamó mucho la atención porque en ese momento no sabíamos, ni siquiera pensábamos, ni siquiera teníamos la hipótesis de que el tratamiento podía afectar la transmisión del VIH. Hicimos una cantidad de trabajos y para el año 2006, yo diría para el 2004 ya estábamos convencidos, pero para el 2006 pudimos salir enfrente del mundo y decir que si nosotros tratamos a todos los infectados en una jurisdicción determinada, podemos lograr el fin de la epidemia de por sí, en términos de morbilidad, mortalidad y transmisión. O sea que podemos, virtualmente, eliminar la pandemia. Entonces, eh, el jefe de la, del programa de SIDA de las Naciones Unidas, Michel Civile, con el cual he trabajado eh, muchos años, eh, se me acercó hace ya algún tiempo y me pidió si yo podía ayudarlo, a crear una, un gol para, para la expansión del tratamiento antiretroviral a nivel global que pudiera estar inspirado en nuestra estrategia de tratamiento para la prevención pero que pudiera eh, marcarle el rumbo, marcar la ruta para llegar a ese objetivo de eliminar la pandemia. Y entonces, después de hacer una cantidad de trabajos, concluimos que si nosotros ah, para el año 2020 eh, logramos 90% de los pacientes infectados que estén diagnosticados, logramos que el 90% de los mismos estén en tratamiento con uh, terapia antiretrovirán moderna en forma sostenida y si logramos que al menos el 90% de ellos eh, tengan una caravidad no detectable para el año 2030 vamos a ver una reducción del 90% de la movilidad, un 90% de reducción de la mortalidad y sin un valor agregado, sin, sin, sin gastar más que, que lo que hace falta para tratar a aquellos que eh, necesitan ser tratados, nosotros vamos a lograr, que caiga las nuevas infecciones por un 90%. O sea que esto es lo que hemos denominado el gol del 90-90-90, que ha sido ahora endorsado formalmente eh, desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, hasta el Papa, eh, para decir que sí, que esta es la forma para que nosotros podamos librar a nuestra generación futura de la epidemia del SIDA. ¿Y y a pesar de las grandes diferencias que hay entre el lugar que trabaja el doctor y nuestra provincia pensamos que también hay muchas coincidencias y si alguien tiene las herramientas y nos da el apoyo técnico como se ha ofrecido el doctor para llevar a cabo un plan para eliminar la transmisión del HIV y disminuir la epidemia de HIV en nuestra provincia, obviamente que pensamos que lo, por lo menos lo tenemos que intentar. No podemos dejar de hacerlo. Y si trabajamos juntos con las autoridades de salud eh, y las entidades sociales, eh, con la gente, en definitiva, a partir de nuestra tarea médica, pensamos que sí, que verdaderamente lo, lo podemos llegar a llevar adelante. Y bueno, como dije antes, por lo menos sabemos que no podemos dejar de intentar. Uh, yo creo que Daniel es muy modesto. <coughs> eh, yo creo que... Eh, el implementar el 90-90-90 es una prioridad ética, moral y médica. Yo creo que Neuquén tiene todo lo que hace falta para poder implementarlo. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas y lo tenemos que hacer. Y nosotros estaríamos orgullosos de poder ayudar a Neuquén para que sea la primera provincia en la Argentina que controle la epidemia VIH-Sida con una estrategia hecha por un argentino en Canadá para el beneficio de la Argentina. Y te digo más, eh, eh, no solo esto es factible sino que no podemos no hacer esto, porque desde el punto de vista económico también lo cierra. Eh, lo que quiere decir que si nosotros invertimos un poquito más al frente para acercar el tratamiento y los servicios a los pacientes que están en necesidad, nosotros no sólo logramos combatir la epidemia, no sólo mejoramos la salud del pueblo, sino que también logramos ahorrar dinero. La, eh, la pieza fundamental que nos permitió convencer al resto del mundo que esto hay que hacerlo, es porque no solo es bueno para el paciente, no solo es bueno para la salud pública, no solo es bueno para la economía, pero también es bueno para la política. Nosotros podemos beneficiarnos todos de hacer esto. O sea que eh, yo les doy un voto de apoyo y, y, y la confianza de que sí, lo pueden hacer, pero también lo debemos hacer. Bueno, esto responde un poco a la última pregunta, que era, si sí, usted cree que estamos tan lejos de los países del primer mundo para poder llevar a cabo esta propuesta ¿no? en nuestro este país, Mira, bueno, yo te digo, eh, yo no soy un experto en la situación eh, íntima de los programas en, en nuestro país. Digo nuestro porque yo me siento también un poco argentino, ¿no? Y hace 37 años que estoy afuera del país casi, eh, o sea que es, es un poco difícil que yo pueda comentar desde afuera. Pero te voy a decir lo siguiente, Malawi, Huasuno Natal, Ruanda, lo están haciendo. Tenemos que intentarlo seguro. Que... Esto no es cuestión de intentarlo. Esto nosotros no podemos no hacerlo. Perfecto. Bueno, le agradecemos un montón que ya venido ven y nos haya dado este espacio Gracias. la